Vamos a desarrollar una de las actividades del curso Control Calidad de Derivados Cárnicos. Esta actividad hace parte de la actividad de Aprendizaje 1 y se llama Actividad Interactiva Generalidades de la Carne. Vamos a click en Continuar y miramos las instrucciones. Hoy Luis empieza su periodo de prueba en la fábrica de alimentos cárnicos Carnitas, pero nos conoce algunos procedimientos que se realizan en las diferentes áreas de esta empresa. Por lo tanto necesita de su ayuda para hacer un recorrido e identificar algunos aspectos relacionados con la generalidad de la carne para hacerlo de clic sobre cada una de las carnes que se hace la Luego siga las indicaciones solicitadas en cada escenario y finalmente responda a las respectivas preguntas. Ten en cuenta que si no responde, que si responden correctamente tres veces, no identificará los aspectos relacionados con las generalidades de la carne y de no pasará su periodo de prueba. Entonces aquí en la vitrina encontramos eh, las diferentes carnes, vamos a seleccionar cada una. Yo pues voy a escoger un orden de izquierda a derecha, pero ustedes lo pueden realizar con, bueno, en el orden que ustedes deseen. Entonces empezamos con la carne roja, damos clic encima y vamos a, pues, a responder la pregunta y, y a hacer lo que nos piden. Arrastre la carne a la báscula, tenemos el báscula que representa la cantidad ideal de agua que esta debe tener. Pasamos hasta la de 75%. Bien hecho de clic en continuar para responder la pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? Entonces el enunciado correcto es el número B o el ítem B. Las carnes blancas por lo general son más saludables que las rojas, pero no siempre. Vamos clic y muy bien, respuesta correcta. Pasamos con otra carne, continuamos con la carne blanca. Nos dicen, arrastre a la bandeja la carne blanca que más demandada tiene en el mercado. La carne que es más demandada es el pollo. Vamos a arrastrar, cortamos Vamos a clic en continuar para responder la pregunta. La ternera de leche es aquella que la opción correcta es el ítem número A. Aún no ha cumplido los 8 meses de vida y se alimenta de leche materna, solo de esta leche. Vamos a continuar, continuamos con la carne vacuno. Y vamos a seleccionar la edad que debe tener un bovino para que su carne sea considerada carne de vacuno mayor. Entonces tiene que tener 48 meses para que se considere carne de vacuno mayor. Las grasas en la carne corresponden a sustancias conformadas por. Tenemos estas opciones. Entonces, las grasas en la carne están conformadas por sustancias como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, en B. continuamos con la carne de ovino vamos aquí. y vamos a arrastrar en este caso eh, vamos a ubicar más bien en el círculo eh, el animal que en su carne posee vitaminas del grupo B en especial B12 y B6 tenemos el cerdo la vaca las gallinas y las ovejas pero en este caso arrastramos aquí las ovejas Seleccione el mineral que no se encuentra en la carne de manera significativa. Tenemos el fósforo, el hierro, el calcio y el sodio. La respuesta correcta es el calcio. Por último, tenemos la carne de cerdo. Espíritu. Y vamos a arrastrar el carnil de cerdo debajo del texto que indica el tipo de ácido grácido que contiene. Eh, ese pernil de Entonces vamos a arrastrarlo a la caja o al cuadro, al recuadro eh, Que dice monoinsaturado Vamos, clic, aceptamos mejor dicho Damos clic en continuar para responder la última pregunta ¿Qué edad debe tener el vacuno para ser llamado vacuno añejo? La respuesta correcta es el número de entre 12 y 24 meses de edad Vamos a clic en aceptar y con eso terminamos nuestra actividad interactiva. Felicitaciones, ustedes identifican los aspectos relacionados con las generalidades de la carne. Vamos a clic en cerrar y con eso terminamos nuestra actividad interactiva. En el próximo video estaremos desarrollando la actividad interactiva, higiene y manipulación de los productos carne.